Eres mi amor, y de nadie más, la joya más hermosa, eres tú mi amor, la pena más querida, eres tú mi amor, pedacito de mi vida, alegría de mi corazón. ¿Qué tal mis amigos de Alegría de mi Corazón? Otra vez nosotros acá presentes con toda la información de lo que es el folclor. Maribel. Franco, después de un espectáculo de entradas que se realizaron en la ciudad de Santa Cruz, hoy volvemos con más fuerza porque ya iniciaron también las actividades folclóricas como aniversario, veladas, selección de reinas. Exactamente, y para ellos vamos a ir agradeciendo a las empresas que pone la confianza en Alegría de mi Corazón y más propiamente en el equipo de Avia y a la Televisión. A todos los hermanos folcloristas y no folcloristas que siempre están pendientes a través de este programa folclórico. Bueno señores, sin más que decirte, también vamos a ir presentándote todo lo que ha pasado este fin de semana acá en Santa Cruz de la Sierra. Para ello estuvimos eh, presentes en lo que es el festival, el primer festival, te comento eh, Maribel y a todos nuestros grandes amigos, el primer festival del violín chaqueño acá en Santa Cruz de la Sierra, donde diferentes talentos en lo que es eh, este instrumento se dieron cita en el Encuentro Monteagudeño. Franco, también estuvimos presentes en el sexto aniversario de los caporales CBN Santa Cruz. Estuvimos nosotros ahí captando las mejores imágenes. Y no podría ser indiferente en este lugar donde siempre va apoyando a diferentes artistas. y Tal es el caso de este grupo Revelación como es el grupo Los Chaupi desde Camiris, presente en Los Sausales. También estuvimos en Eventos Mari, donde se realizó la elección de la predilecta y la ñusta de Hila Chola Antigua de la Morenada Cocani y Santa Cruz. Así de esta manera te damos la cordial bienvenida. Y gracias por esperar, así de esta manera te vamos a ir ya desarrollando. Maribel, ¿dónde estuvimos? Tenemos que contarle a la gente que nosotros estuvimos junto a los caporales CBN Santa Cruz. Una fraternidad de jóvenes muy alegres, ellos contagian con su baile y más aún el caporal que no pasa de moda Y un gran saludo también para la fundadora Jenny Cárdenas, muchísimas gracias por la invitación, vamos con las imágenes ver, mi corazón presente en todas las actividades folclóricas y esta vez empezamos con Día Viernes y nos dirigimos hasta la costanera, restaurante la costanera en la zona de eh, lo que es la avenida central de Ocas y Cuarto Anillo, donde están hoy cumpliendo un aniversario como es en los caporales CBN. Y para ello estamos con su presidenta. Llegó este gran día de festejar su aniversario. Así es, muchísimas gracias por estar aquí presente. Los caporales CBN Santa Cruz estamos cumpliendo 6 años más de vida aquí en Santa Cruz y por supuesto estamos festejando aquí a lo grande. Qué bueno. Eh, coméntenos con cuánto empezaron y hoy a los seis años cuántos son sus integrantes. Mire. Hemos empezado el año 2012, la fraternidad se ha fundado el 24 de noviembre del 2012 y hemos empezado con 15 personas y la mayoría eran mujeres, puras mujeres. Ah, qué bueno. y ya de ahí nosotros hemos participado, nuestra primera entrada fue el Carnaval de Oruro 2013 que ahí hemos estado presentes como unas 24 personas y ahora somos 80 personas. Eso es lo importante, que conforme van pasando los años, van sumando, ¿no? Eh, quizá para todos aquellos que están viendo el programa, y más que todo acá en Santa Cruz, ¿qué deben hacer para formar parte de, este, de esta fraternidad? Bueno, simplemente tener todas las ganas, toda la pasión al, al folclore, en especial a la danza, el caporal. Eh, nosotros somos eh, una fraternidad muy joven, eh, la verdad estamos... Eh, muy, muy orgullosos ahora ¿no? de cumplir un año más de vida Para toda la gente, para toda la población cruceña Nosotros, los caporales CBN, estamos con las puertas abiertas Ensayamos en el parque urbano, en las aguas danzantes Y por supuesto, las inscripciones son totalmente gratuitas ¿no? Qué bueno, eso es lo importante eh, Hoy festejan lo que es un aniversario más de acá ¿Qué es lo que se viene lo más próximo? Bueno, lo más próximo, después de nuestro aniversario, se viene lo que es el Carnaval de Oruro. ¿Se van preparando ya para eso? Prácticamente, pasa el, nuestro aniversario y ya es todo rumbo al Carnaval de Oruro ahora. Bueno, y para, quizá para que eh, entren en contacto y así más que todo ya eh, adquiera más información, ¿a qué número? Bueno, eh, nosotros tenemos redes sociales también, Estamos eh, tenemos una página que es Caporales. CBN Santa Cruz, bueno. ahí también nos pueden visitar, están todos nuestros videos de todos los años, están fotografías, entradas, de todas las presentaciones que hemos tenido, y bueno para todas las personas que eh, deseen más información el 608-715-14 me pueden escribir por Whatsapp igual los voy a estar atendiendo muy bien, de parte del programa Alegría de Mi Corazón a nivel nacional, de hacerle todo lo mejor, que sigan apoyando lo que es el folclor en sí y más que todo incentivando a los jóvenes. Eh, mil felicidades y por supuesto le, la cámara es suya que quizás eh, los saludos, ¿no? Claro que sí, yo les mando un saludo muy especial a todos mis fraternos, a todos los evenianos de corazón y obviamente a ustedes también el agradecimiento porque lo que están haciendo es un gran trabajo de promover todo lo que es nuestra cultura y nuestro folclore. Muchas gracias. No, a ustedes. Así de esta manera, por supuesto, presente, alegría a mi corazón este aniversario de lo que es la Fraternidad Caporales CBN. Tu programa Alegría de mi Corazón y esta vez desde la Plaza del Estudiante Franco. Exactamente, eh, Maribel, y también con las cámaras de Alegría de mi Corazón estuvimos presentes en el Festival del Violín Chaqueño, donde muchos de ellos, eh, directamente del Chaco Cruceño, el Chaco Chuquisaqueño, el Chaco Tarijeño, entre ellos también algunos de los nuevos talentos con este instrumento que es representativo al Chaco, ¿no? Estuvimos presentes en el Festival del Violín Chaqueño. ¿Qué tal mis amigos? De alegría de mi corazón Nos encontramos más propiamente En el encuentro montagudeño Y sabes, para cubrir un gran evento Primer festival del violín chaqueño Así es el primer festival de Biodín Chaqueño. Estamos muy contentos con la aceptación de la gente. Eh, la verdad que esto, eh, este primer festival es para apoyar a una niñita que tiene cáncer. Entonces nosotros, y bueno, con todos los músicos, hemos decidido realizar este primer festival. Ya ha tenido una buena acogida de la gente y estamos muy contentos por eso. Y aparte de eso, a ese evento solidario, ¿qué artistas se están sumando? Bueno, han venido, ya han pasado por, por nuestra cartelera, Mariluz Pizarro, Víctor Heredia, eh, Osman Yañez, Jorge Calderón, Licea Aguilera, eh, estuvo con nosotros también Rienda Suelta, Fraternidad Arte Chaqueño que nos estuvo deleitando con su linda, con su lindo baile, eh, Sentimiento Criollo, Chaco de San Juan, eh, el señor Aldo Roda y bueno, vamos a terminar con los argentinos, los hermanos Pereira. Qué bueno, eh, eso es lo importante del folclore, difundir el folclore y nada menos que un evento solidario. Es el primero. ¿Se puede venir de aquí para, para adelante mucho más? ¿eh? Claro que sí, la idea es con todos los organizadores de hacer un evento por año para apoyar a alguien que realmente lo necesita. Bueno, esta oportunidad fue la pequeña Adele Nazaret, que solo con cuatro añitos y bueno, lastimosamente tiene cáncer, entonces para eso estamos nosotros para apoyarlo. Y ya el año veremos a qué, otro, a qué otras personas podemos apoyar con este gran evento. Así de esta manera seguimos recorriendo acá en el Encuentro Monteadudeño y esta vez nos encontramos con uno de los máximos exponentes de la música del Chaco y más propiamente con el violín, Jorge Florero, presente en el Festival del Violín. Sí, así es el primer festival que se está llevando a cabo aquí en Santa Cruz, el Festival del Violín. ¿Qué se viene con Jorge Florero de acá para adelante sabiendo que tiene un, ya un amplio repertorio? Bueno, eh... Seguir, eh, seguir lo que más nos gusta que es la música, seguir cultivando bueno eh, si, Dios, este, si Dios quiere ya. este próximo año estamos ya lanzando el, el próximo disco no que ya vamos preparando bueno, comentarle el programa a nivel nacional algún saludo para eh, los paisanos los chaqueños en otro departamento bueno eh, va un cordial saludo para todos los amigos y todos los amigos que me conocen ...un saludo cordial, un abrazo... ...y que pronto vamos a estar presentando nuevo material... ...y que viva el Chaco... ...que viva el Chaco, y que viva tu programa... ...gracias, muchas gracias... ...con uno de los máximos exponentes en el violín... ...como es Jorge Florero... ...para todos nuestros grandes amigos de Alegría de Mi Corazón... ...Franco, contémonos a la gente de los Tausales, cómo es el ambiente y cómo fue este gran evento Exactamente Maribel Los Sausales es un lugar eh, característico más propiamente por la gente del Chaco, en especial eh, se caracteriza por ello apoyar a los artistas trayendo eh, ya sea del Chaco, también lo que es la música folclórica y esta vez aquí estuvo presente los Chaupi, un grupo eh, de renombre más propiamente en el Chaco, como es de Camiri todos ellos jóvenes ...y lo más importante de todo esto... ...no solamente hace música chaqueña... ...también hace la música nacional en general... ...estuvimos presentes... ...acompañándolo a los Chaupi en Los Sausales... ...Alegría de mi corazón presente en todas las actividades... ...y esta vez nos encontramos en Los Sausales... ...y por supuesto esta noche la presentación de los Chaupi... ...los Chaupi presentes en Los Sausales... ¿no? ...muchas gracias hermanos por asistir... ...y gracias a toda la gente que está ...aún recién empieza esto... Se está poniendo lindo y gracias a toda la gente. Acá acompañado con un gran maestro de la música, de la familia, José Ramos Rodas, el tío. Así que también a tu persona, hermano, gracias por, por la presencia. Bueno, eh, por ahí vamos a consultar a, al tío, el tío José Ramos, los sobrinos músicos, igual que el tío, ¿no? Wow, los sobrinos, tremendos músicos, en la virtud, la vocación que les ha dado la vida, obviamente, de poder... Llevar música, transmitir vida, porque la música es eso, ¿no? Vida, en realidad. Y la música no solamente de Chaco, entero Bolivia, el país, representado por los ritmos que identifican ellos, que interpretan el escenario. Bueno, por acá tenemos, ¿con quién tenemos el gusto y qué es lo que toca en el grupo? Sí, primeramente, muy buenas noches. Gracias por la cobertura que nos dan, pues. Sí, yo toco la guitarra, pues eh, entero el grupo, los Chaupis eh, siempre por oh, cuarta vez, ¿sí? Y por acá, ¿con quién tenemos el gusto, el nombre y qué es lo que toca en el grupo? Muy buenas noches, este, yo soy Samuel, yo toco la, lo que es percusión y todo, muchas gracias. Y por acá, ¿a quién lo tenemos y por supuesto? Buenas noches, bueno, mi nombre es Aldo Cuellar, soy violinista, un gusto ¿no? de estar, es la segunda vez que estoy aquí, gracias, gracias. Por acá tenemos otros los integrantes, vamos a ver con quién tenemos y por supuesto con quién forma parte en el grupo. ¿Qué tal hermano? Mi nombre es Gael Matías, ya muchos me conocen, eh, bueno, eh, la verdad me siento muy feliz de conformar a este grupo tan hermoso y bueno, soy la primera voz del grupo y bueno, es un gusto estar aquí hermano, gracias. Qué bueno, nosotros no podemos despedirnos sin que antes, antes en, en todo el grupo nos mande lo que es una cantadita de parte del grupo. Claro, ¿por qué no vamos a cantar por ahí? A la primera vocalista por ahí. A hablar al vocalista por supuesto y nos vamos a despedir arbolito, con arbolito. nos vamos a despedir para todo el país a través de los chaupi con este hermoso tema musical que nos va a regalar para todos los amigos televidentes de alegría de mi corazón arbolito y arbolito ay ay ay qué verdes hojas qué bonita te pones mi vida cuando te no caso Finalizando en noviembre y las actividades en Santa Cruz de la Sierra son imparables. Y esta vez estuvimos presentes en Tapecuá, donde estuvo eh, vinieron de Tarija más propiamente este grupo, como es Cantares. Ellos tienen más de 20 años de trayectoria. Toda la música, eh, va, eh, lo que es la música nacional en sí, de Chacarera, Cueca, hicieron bailar a lo que se dieron cita acá en el Tapecuá. ¿Qué tal mis amigos de Alegría de mi Corazón? Como siempre nosotros en diferentes actividades y esta vez en Tapecuá donde siempre apoyando el folclor nacional y esta vez estoy rodeado de estos grandes músicos, por supuesto directamente de Tarija Cantares y para ello vamos a darle la bienvenida al director el nombre por favor Claro que sí, muchísimas gracias, mi nombre es Fernando Berlarza, es un placer enorme de que hayan venido acá a esta casa nuestra que es casa del músico, casa del artista eh, Bueno Prácticamente nosotros venimos acá cada tres meses, más o menos, acá a Tapecuá y agradecemos como siempre la gentileza que tiene un Unaña y todo el personal para traernos aquí, a traernos a cantar a, esta, a este lugar hermoso. Eh, realmente es un placer venir acá a cantar para toda la gente que se da cita acá en Tapecuá. Qué bueno, mientras, mientras vamos conversando más, vamos a conocer acá los integrantes del grupo con quién tenemos acá el gusto y por supuesto, qué parte de los instrumentos el que toca. Muchísimas gracias, un placer saludarlos Buenas noches, mi nombre es Horacio Aldana Soy la segunda voz del grupo Hago la guitarra de acompañamiento Y muy contento de estar compartiendo con ustedes Aquí en Tapecua, el mejor boliche de Santa Cruz Bueno, buenas noches, saluda a toda la gente linda que ve el programa Mi nombre es Gino Jurado y toco el primer violín Y bueno, contento de estar esta noche presente en tapecuá Qué bueno, por acá Hola, qué tal, buenas noches Yo soy Juan Antonio Díaz Percusión y Contralto y feliz de estar compartiendo con vos esta entrevista, hermano. Qué bueno, hermano, muchas gracias y conociéndolo y por supuesto al programa a nivel nacional. Ahí con los muchachos, ¿ya cuánto año compartiendo con ellos? Bueno, ya compartiendo prácticamente toda una vida, 25 años vamos a cumplir el año que viene, eh, para lo cual también tenemos algunas actividades que queremos ya. programar, entre ellas un con, eh, par de conciertos a nivel nacional por los 25 años del Grupo Cantares, y bueno, nosotros contentos de traer nuestra música eh, a este lugar, eh, no solamente estamos por, por Santa Cruz, sino hemos estado recorriendo toda Bolivia, eh, hemos también salido, la dicha de salida afuera, al exterior, Argentina, Chile, Brasil, Perú, entonces eh, es importante, es importante de que se haya mostrado la música de Cantares en todos los rincones, y también que hayamos salido a... Por ahí a exterior, ¿no? Aquí está para todos nuestros grandes amigos de Alegría de Mi Corazón. Cantares, acá en Tapecuá. Ya llega el fin de semana, salga hasta la esquina, yo paso a buscarlo. Después de tanto trabajo, un vinito el garguero. Hay que escapar de la bruja y así disfrutar del viernes de soltero. Muchas ¡Saludos! Gracias. ¿Qué tal amigos de alegría en Mi Corazón? Hoy nos encontramos en el evento de un aniversario del Bloque de la Real Oruro. Nos encontramos con el fundador de Los Papis y sus consentidas, con Don Johnny Vargas. Don Johnny Fuentes nos va a comentar sobre este aniversario. ¿Desde cuándo se viene alistando? Esto Muy buenas noches a todos los que nos están viendo en este retidioso canal. La verdad es que es un hermoso momento. Cumplimos cuatro añitos, aún somos bebés, pero estamos caminando. Vamos a llegar a la madurez necesaria para mostrar el folclore al mundo entero. Que el mundo conozca lo que es Oruro. Oruro con su patrimonio intangible de la humanidad. Vamos a estar siempre adelante. Eso es, gracias. Actualmente, ¿cuántos, ¿cuántos integrantes están en este bloque los papis y sus consentidas? Eh, Además tenemos 15 parejas, matrimonios en todo caso, que estamos componiendo este hermoso bloque, que estamos siempre realzando lo que es la red Oruro. La Real Oruro es una paternidad hermosa, pero que tiene que tener un peso firme a todo nuestro territorio completo. Bien, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, es un programa folclórico que nosotros nos difundimos a nivel nacional y por supuesto presente también junto acá a la Real Oruro y este hermoso bloque, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de todos modos igualmente les digo, viva folclor donde sea y donde quien sea, así que viva Oruro. Así de esta manera vamos a ir también mandando los cordiales saludos a través de las redes sociales que siempre están eh, pendientes. Nuestros grandes amigos folcloristas y no folcloristas que gusta de lo que es este material que nosotros te presentamos en Alegría de mi Corazón. Maribel. Franco, vamos a comentar a la gente que ya la morenada con Canis. Dio su elección de reina con la predilecta 2019, también la ñusta y Chola Antigua, un espectáculo de barras, de candidatas, increíble, ya. una elección muy dura para el jurado. Veamos. <tose>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 En más ritmo a alegría de mi corazón Nos vamos con un tema musical a cargo del grupo Yara Esto que dice ¿Por qué eres así? Así de esta manera te presentamos en cada programa todas las actividades que sucede acá en Santa Cruz de la Sierra. Un dato muy importante que no nos podemos olvidar, Franco, para ya. toda la gente, es que siempre se deben contactar con nosotros a través, a través de WhatsApp. Pueden mandarnos mensajes de sus invitaciones, presentaciones que tengan aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Porque también nosotros transmitimos a través de las redes sociales vía Facebook. Exactamente, y no te olvides, eh, si tú tienes una actividad cerca, ahí está el número eh, de WhatsApp en pie de pantalla, al cual nos puedes hacer llegar y nosotros con gusto ahí estaremos. Un agradecimiento infinito para todas las empresas que ponen la confianza en la alegría de mi corazón. Y un cordial saludo para todos los folcloristas y no folcloristas que gusta. Y más propiamente a todo aquello que difunde y practica el folclore de nuestro hermoso país. Así es, Franco, nuestra próxima estación donde estaremos transmitiendo también como hoy, será en otro lugar muy distinto de Santa Cruz donde ustedes puedan disfrutarlo. Hasta la próxima. Soy, soy, mi amor y de nadie más. La más hermosa eres tú, mi amor. La más querida, eres tú, mi amor. Pedacito de mi vida, alegría de mi corazón, la prenda más querida. ¡Hey!